Los cambios se pasan como si estuvieses en bici normal, en el fondo te, te anticipáis a la subida y tratáis de hacerte el lianito cuando pasáis. Wow, ¿está prendida? ¿Qué presión usa ahí? Estoy muy guaso. ¡Uh! ¡Qué onda! Oh, qué loco, man. Dropper, Ay, como muchos mandos. Se siente más moto que una se siente como más oh los cambios no me lo sepan ah. es increíble como trepa. pero bueno. bueno no alcanzáis a ir agitado acá todavía y hemos subido harto <risa> Totalmente loco acá estamos en plano pero bueno ¿por qué no me puse la antiparra? ahora le veo el uso preciso al antiojo y más cadencia... <risa> ¡No es rapaz, no es la suya! Si tenéis más cadencia... el motor caminando todo el rato. Esta es tu vida en bici normal te for Typhoon. Bueno. Mi primera vez en e-bike. <risa> ¡Anda lo rápido que vaya! ¿Sí? <risa> <All right. risa> Ese escalón no es menor. ¡Oh, qué loco, man. estas bicicletas hay que andarlas con mucho respeto si tenía una veía a alguien se buena banda son demasiado rápido no es como que alcancé a transpirar porque voy con el viento todo el rato pero es espectacular ¿no? oh. cuidado se cayó un árbol el escaloncito ¡Uh! ¿Dónde -huh. estamos? Nos teletransportamos. Ponerle el máximo... Bajáis un poquito el asiento para que tengáis mejor equilibrio. Son impresionantes. La trepada cobró. Quizás pueda haber sido parte de cambio. Me gustaría un segundo intento. <risa> hola, hola. Por ahí, por entre el árbol y el arbusto. Hola. Sí. A la derecha. <ríe> Acá. Recta de la muerte. Oh, estoy loco. Uh, cuidado, poco! Sorry. Vamos uh. bajando. Ahí están los dirtes de Richie. Hermosos, si los chiquillos me lo mostraron el otro día. Uh. <risa> Tremenda vertiente, weón. Oh, la vais llevando para arriba y vais intentando que tus pedales no topen. Oh, qué locura, weón. ¿Sabéis por qué siento que son tan ágiles aún? Porque las ruedas pesan lo mismo que en una mountain bike, weón. Tenéis más masa suspendida nomás y se mueve distinto. No tan ágil, pero no mal, cachay. Con la potencia, sigo en bus, lo vamos a poner en pista. Ahí sí. No estoy acostumbrado a cambiar la potencia del motor a cada rato. Deja la del medio ¿no? Ahora la dejé en esa. Iba muy demasiado suave. ¡Qué locura, Juan! Y no metí nada de ruido. ¿Con qué presión usáis los neumáticos? Trata eh, de como con 23, 24. Ya. Desinfladito igual, para el peso. Aguanta más Eso puede contribuir mucho a cómo se siente Soy un estúpido para ocuparla todavía Me demoro en poner el drover, pasar los cambios Sí, pero es una bici normal, lo que pasa es que todo lo que que hacer más rápido. Casi parando ruedas Nada muy cuático Nada muy cuático. Ahí era para la derecha, pero.. Oh, qué bacán, weón. Oh, ya, yeah. sí, igual se siente pesadita. Qué rica bajada, weón. Esta es parado. Aquí no le soltís tanto para la izquierda. va plantada, bueno, lo que pierde en... ¿Dónde va esta bueno? Esto está muy parado. Lo que pierde en agilidad, lo ganan en tracción, bueno, de todas maneras. Es una locura weón. Bueno, va a plantarme en el piso. Sí, weón. Si sí son más pesaditas, el piso, o sea, el peso va más abajo. Yo ya no tengo idea dónde estamos, weón. Uy. Subiendo esto con barras nunca antes visto. Voy. Van, run. ¿Cómo van, ¿Cómo <risa> van? ¡Qué locura! Los neumáticos se me doblan si es en los saltos de lado. ¡Hola! Oh, como si no fuese nada! Le dan la pelea de una bici normal, bueno. Son más chanchas de todas maneras, pero... Y se marchó. que no lo van la van? Bueno. No hay día. Quedé un poco corto. Uh -huh. ¡Oh, estáis loco! ¡No! ¡Cómo subiste, güey? Ah. ¡Ah! Va súper Tengo que un bici ¿Qué andan las bicis? We? La tecnología está muy buena ¿No te imagináis cuánto pesa? ¿24 o 28? Esa pesa 22, 22 Ah, está igual de lineita. Es de carbono completa, la CC la mano. No, y es, es como se. se siente como está construida, que todo el peso está acá. De todas maneras, anda, sí. no está en otro lado. Como las ruedas tienen el mismo peso, mover el manillar, lo que sea, es lo mismo. Es el mismo y el peso está solamente abajo. Déjame tratar de hacer un whip. Uy, de lado los neumáticos se sienten medio de papel para saltar muy desinflado Uy, oh, no es pesadita pero ahora es livianita hoy oh, está acuática hombre. Es divertida la e-bike gracias por la experiencia oscar bueno. Está brutal.